Ya sea si quieres comprar una casa o un departamento, te estarás preguntando, ¿estoy económicamente listo para empezar este proceso? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tiffany Infante del área de marketing de Ancosur Sur y el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre los requisitos que se necesita para empezar el proceso de compra. En primer lugar, debes tener ahorros e ingresos suficientes para que puedas cubrir las cuotas mensuales de tu casa y debes tener en cuenta que tus deudas no deben superar el 40% de tu salario. Además, es recomendable que lleves trabajando más de un año en tu actual empleo ya que es una señal de estabilidad laboral debes tener claro lo que quieres comprar, ya sea el número de habitaciones, el lugar, el diseño, entre otros. Todo esto de acuerdo a tus posibilidades de pago. Por otro lado, debes conocer qué tipo de créditos necesitas, a qué tasas y cuáles son sus beneficios. Para esto se debe hacer una comparación entre distintos bancos y financieras y elegir la mejor opción para ti debes contar con un fondo de emergencia u otras fuentes de ingreso para que puedas afrontar algún imprevisto sin afectar tus ingresos mensuales. Si cumples con todos los requisitos anteriores, todo parece indicar que ya estás listo para que puedas iniciar tu proceso de compra. Ven y conoce nuestra propuesta.